Yo le decía a, al ministro Chubasque, por ejemplo, en la provincia de Duarte, pero no solamente en la provincia de Duarte, en la mayoría de provincias, incluso en, la provincia, en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, eh, cómo la gente anda con las armas de fuego como si fuera el Viejo Oeste. El Viejo Oeste. Entonces, tenemos un plan de mi país seguro. Se supone que está vetado la importación de armas de fuego. Entonces nos preguntamos cómo tantas armas en manos de civiles y de la forma que la usan, o sea, exhibiéndola, eh, usándola. Fíjense ustedes esta imagen eh, que nos hicieron llegar de dos socios. Esto fue en la capital del negocio llamado Power. Me parece que sí, el negocio llamado eh, Power en la ciudad capital. Me parece que eh, en medio de tragos eh, comenzaba una discusión por un dinero. Uno de ellos le fue a cobrar. Tenemos ahí la imagen, señor director, la número 10, me parece. La número 8. Eh, y, y fue a cobrarle, y este eh, le disparó, ocasionándole la muerte instantáneamente. Ahí vemos las imágenes. Eh, miren, por eso las armas de fuego, yo, yo he dicho, y, y un día de esto vamos a traer aquí a nuestro hermano y amigo Reynoso, que es experto en armas. Si usted no va a utilizar, esto lo aprendí yo cuando eh, entrevistaba a policías y personas con la experiencia, si usted no va a utilizar su arma, no la saque. No la saque. Mira, el, el socio, si ustedes ven ahí, eh, tiene el arma en la mano y el otro tiene una escopeta. Entonces, cuando el socio, imagínate, eh, eh, en medio de trago borracho, cuando el otro va encima, ustedes ven como que él no va a disparar, no va a levantar su arma. Entonces, automáticamente, el instinto, si tú tienes un arma en la mano y el otro te, te la saca o intenta, yo he visto muchas personas que lo han asesinado precisamente por eso. Sí. ¿Por qué? Porque, más, yo conozco un caso no voy a decir, no, porque no quiero revivir ese momento tan triste, que una persona amagó, no, ni siquiera arma tenía, y estaba discutiendo con otro que estaba armado. Me explico. La persona estaba discutiendo con, una, con, con, con, con otro y el guaremate que estaba atrás tenía la pistola. Cuando la persona estaba discutiendo, dice, no, okay. hizo así, como que iba a jalar un arma y no tenía nada. El guaremate lo mató. Señores, si usted no, si usted es mejor ni siquiera sacar el arma. Discusiones, hay discusiones que usted la puede resolver hablando. Y si usted no puede hablar, usted se va y espera que los ánimos se bajen y al otro día habla. Porque miren ya, le costó la vida a ese señor y a, a la persona que lo hirió, o sea, que, no, que lo asesinó, que lo mató, está detenido. Me, el nombre es, eh, casualmente se llama Roberto. Esto fue eh, el lunes pasado. Muy lamentable lo que está sucediendo eh, con la violencia. Ayer presentamos el asalto en Aso. En eh, Aso, en San Pedro. En San Pedro, perdón, San Pedro, estoy como En, la mitad. en San Pedro, donde personas camuflajeadas eh, con ropa militar entraron a un restaurante a sí. asaltar. Eh, Aprovechándose de que todo el mundo estaba pendiente. En, sí, en San Pedro, San Pedro Macorís. Señores, ayer en la celebración. Muchos vehículos fueron violados y muchos robos. Atención, general, Juan Pablo Ferreira Veras. Eh, yo entiendo que la, o la policía o no hizo el trabajo o no sé qué pasó. Yo no vi. No, no, había policías No, había no, mucho. pero yo, yo, por lo menos dentro del concierto. No, no, había muchos policía. No, no, yo no te estoy diciendo pero que Pero quizás tiempo, no hicieron la logística, la logística que, que, que, que, por ejemplo, en Nueva York, el alcalde Eric Adams, va a volver otra vez a integrar una policía encubierta que esa policía que se mete en los conciertos en las cosas y, y se penetra para eso mismo para prevenir ¿eh? y para eh, y dar con su delincuentes bueno, para la cantidad de personas que habían allí. Sí, había muy poca policía bueno, se, de, se debió de, de pedir poca, ¿no? pues, dice, mira que por cierto me, me habían informado no sé yo tengo a veces un instinto yo me fui digo, bueno y esto se ve como que se va ahí terminando y yo lo que quiero es también evitar los tapones que se, que se van a armar. Pero sucedió un pequeño inconveniente, Roberto. Uh -huh. Dentro de ese, un pequeño problema y una parte de lo que estaba en el concierto salieron corriendo. Pensando que algo con pistola, algo con un arma blanca. Gracias a Dios no se ha reportado nada de algún herido dentro de lo que sucedió en el día de ayer. Pero sí soy testigo de que... Eh, varias personas de mi alrededor donde yo estaba fueron Roberto totalmente a, a, a, asaltadas pero a discreción. Person, sí, personas que le llevaron sus celulares ¿Cómo así? Asaltada a discreción Sí, que no, le llevaron el teléfono el... No, no, bien, no, no se, se dieron cuenta Explícame el término asaltado a discreción ¿Cómo son los asaltos yo, a discreción? Yo le voy, no, no, voy a explicar Explícame, detallando. Paola, asalto a discreción Bueno, eh, yo, estoy, yo estoy aquí, en el, en, aquí ajá, parada ajá, Viene Videlkis y silenciosamente ajá, me, eh, me introduce eh, una mano en mi sí. bolsillo me saca mi celular por ver el ahorro. Sí, pero eso no son asaltos, mi, mi, mi, mi, mi son asaltos, eso son robos. Mi cartera, eso es asalto no, Eso Es un vista, como se conocieron que es Pero, el... eh, independientemente. Y mira, le, le, le, le doy el dato. Mayormente, y se lo digo porque he estado involucrado en muchos eventos multitudinarios. Y yo he sido víctima. Por ejemplo, en un evento de Quierenme como soy, a mí me llevaron un iPhone. Se lo llevan. Oye. Se lo llevaron Ah, ¿tú te acuerdas, Pedro? Y no lo mandas a rastrear. ¿Cómo? No, porque mira, eh, ojo, este tipo de eventos que la policía debe de tomar en cuenta cuando hay eventos multitudinarios, los delincuentes internacionales, oigan bien, delincuentes internacionales vienen con una banda y muchas veces reclutan delincuentes locales. Por ejemplo, los centroamericanos, mexicanos, venezolanos, son expertos en robar celulares para exportarlos, porque estos celulares los venden por pieza. Y lo compran a buen precio, principalmente teléfonos inteligentes. Sí, Entonces, estos son bandas que vienen y adiestran algunos ladroncitos locales y van con logística. O sea, eso no es lo loco, van con, con, con apuntadores de comunicación y dicen, mira, eh, ahí va una pendeja con la cartera abierta. Mira este pendejo mucho, con el celular de la cartera. Oye, y son algo, algo, o sea, una industria de ladrones. Eso no es improvisado en eventos multitudinarios. Como el que pasó ayer. Ahora, Roberto, hay dos cosas. Sí. También usted debe, aunque esté tomando lo que sea, que se sienta muy contento, usted debe de, de tratar de sentirse que usted es humano, que usted tiene dos pies sobre la tierra. Porque a un amigo mío, Roberto, en el área que estaba frente a la tarima, le, le roban el teléfono. Le prestan otro que llame a su casa, aquello, y también les roban ese. No, no, no pero... pero, pero, pero, ya no. pero mira, eso ya sí, no Eso es una, eso es una. Y lo segundo, lo segundo, Roberto, ya que tú hablaste de datos, te voy a dar el siguiente dato. 17 teléfonos, 4 billeteras, 2 carteras, fueron los que se llevaron las personas, eh, los, los, los ladrones diría en San Pedro el sábado, a los fanáticos de Gigantes del Ciudadano. Sí, en San Pedro. Acabaron sí. con, los, sí. con, mira, con los fanáticos de no, Gigantes del No, Pero mira, es que, les reitero, Dios estos, no son mío. Eso, estos no son ladrones normales, son bandas. Gente preparada, Por ejemplo, Se, se, se, se, se especializa se Entonces, pero en ¿Qué, pasa? En ¿qué pasa? 17 teléfonos, Roberto. Bueno, sí, pero eso es eso, poco. poco. ¿Qué pasa? Wow. Miren, ¿qué pasa? Que nosotros, o sea, el dominicano... Que vivimos, por ejemplo, y esto no aquí en México, en una serie del Caribe, casualmente, hubo un grupo de, de, de compañeros que le robaron los teléfonos también. Miren, a mí me robaron el teléfono en el evento Quiéreme como soy, y fue por descuido porque yo llegué con mi hijo Ronald, pequeño, lo llevaba en brazos, y con la rapidez, casualmente, yo había comprado otro teléfono. Yo llegué en ese, eh, un día antes de Estados Unidos, tenía el teléfono nuevo que compré adelante. Y por rapidez me puse el otro atrás porque no había pasado los datos. Entonces, cuando voy caminando con Rona, lo cargo. Y eso fue en fracciones de segundo. Para salir de un área que estaba cerrada y más protegida. Entonces, para caminar a otra área y en lo que salí, fracciones de segundo, me sacan el Yo me di cuenta que fue una señora. Incluso yo me di cuenta porque cuando la señora me pega, yo una vez me viro. Pero eh, eh, eh, lo que hacen es lo siguiente. Por ejemplo, se te pega te empujan cuando ven... Pariguayo como yo en ese momento, con el celular detrás. ¿Me haces ido ahora? Te, no, no, espérate, porque ahí voy con, con la otra parte. Te empujan, pan, te sacan el celular y no se quedan con él, se lo pasan a otro, y ese se lo pasa a otro, y ese se lo pasa a otro, hasta llegar al que lo tiene y lo guarda, lo desconecta, le quita la batería y de una vez ya el teléfono jamás y nunca aparece. Ahora bien, ¿qué le digo yo a las personas? En eventos multitudinarios, ¿qué usted hace con una jodida cartera? ¿Qué usted hace con un celular metido aquí atrás? Exacto. eh Yo me monto mi celular. Lo primero, yo no soy cartera. El carterita que me, que me va a carterar a mí, lo que me va a, a, a agarrar las nalgas. <risa> sí, porque no me va a Cuidado. No me va a carterar. Cuidado. Entonces, yo lo que, por, por asunto de salud, porque eh, eh, o sea eh, eh, no es saludable usar o cartera a los hombres porque esto te debía la columna vertebral. Entonces, yo soy mi celular adelante en el bolsillo. Roberto, mira, te voy a dar un tip. Este, ¿tú ¿Qué sabes te llevan que en a ti? Santo ¿Para Domingo? las carteras? Un tip, un tip, porque uno solo. Si oh. fueran varios, fueran tips. <risa> <risa> no, mentira. Eh, Tú sabes <risa> que en Santo Domingo... <risa> en Santo Exacto, es estos periodista. <risa> Yo soy millennial, Roberto, bastante seria soy yo, así que estén tranquilo. Tú cada rato oh. quieres quiere que yo me diga qué? Oh. Tú sabes que en Santo Domingo se utiliza mucho cuando usted utiliza carteras o mochilas, ponérselas adelante. Y todo lo que usted lleva, pues entrárselo delante, ponérselo delante, nada detrás. Porque en Santo Domingo aquí pasan eventos multitudinarios, pero allá cuando usted toma el metro, va caminando fácilmente. Hay muchas personas que son carteristas o descuidistas, como se llaman en el argot Pop que hacen este tipo de robos Y nosotros pues tenemos que tener La precaución de vida, así que ya ustedes saben En Santo Domingo, en el metro En Carrito de Córdoba no, el de En el parte multitudinario, eh, en cualquier otra, parte otra Tienes el celular delante, cartera adelante Y todo el mundo se lo puede Aquí vimos unos tics, eh hace un tiempo atrás Cuando estaba en boga Las mujeres, y me excusan Esto no es nada machista Ni tampoco nada que ver sino son muy descuidadas Muy descuidadas Por ejemplo Empiezo con mi esposa. Yo le digo, mira, usa dos carteras. Una con todo tu documento atrás, en el asiento de atrás, abajo. Y otra carterita con tres papeles en el asiento de delante. ¿Por qué? Porque si un atracador te encañona, como ha pasado en, en, en, en, en un semáforo, te, te encañona y te pide la cartera, tú le pasas esa carterita sin nada. Atención, Mujeres. Atención, Paola, que tú me estás mirando que usa tu carterón con todos los cuartos y toda la vaina ahí adelante. Entonces, tú pones una carterita, yo, yo, yo, sí, car, la dejas en tu vehículo, fija. Una carterita, car, y tu cartera con la moña, tus celulares, tus documentos, la pones detrás. Te pararon, un atraco. ¡Ah, la cartera! ¡Pasa la cartera! Le tiras esa cartera. Igual que andar con un celularcito ya de esos desfasados. Y se lo digo porque las mujeres son más vulnerables y más las que andan en vehículo Ustedes compran un celularcito de eso, de juguete incluso, y un atracador viene, y usted, mira a ver cómo anda eh, eh, Paola, esa cartera de Paola, es que se conoce esa cartera, esa cartera deja de trabajar el año completo. Claro, el año completo deja de trabajar, ¿De por Dios. Ahora tienen que andar como yo, Roberto, mira. ¿qué? 400 dólares cuesta esa nada. Solamente la cartera, cartera cuesta 500 dólares, más Luis, ¿bien? No, es una Coria no son, ¿Una quién? Son, una. Oye, esa vaina. Bueno, pues, entonces, atención usted que me está viendo, cuando usted va a un concierto, a un concierto, por ejemplo, en un concierto lo único que usted debe llevar es sí. su boleta. Exactamente. ¿Su boleta? Atención, mi cartera es china, es <risa> comprada en, en la calle Duarte, es china, o sea, no es nada original. Roberto, Roberto, y, y los hombres, no en efectivo, y los hombres, el efectivo, la media. No, no, porque el no, no, porque espérate. Porque es que no Sí, ya, ya se truco bien. Ah, No, pero espérate, Luis. Pero espérate, Luis, un hombre con el dinero adelante, porque es eh, eh, un pantalón o un jean que yo uso jean. Ah, no por está, ah pero ¿Cómo vas a sacar Ah, ah de pero adelante? está bien. Te, ah, pero está bien. El sábado en el juego de los gigantes me faltó de siete datos. Se llevaron 50, 35 y 10 mil pesos a tres gente diferente. ¿Pero de dónde? ¿De bolsillo de adelante? De adelante, Roberto. Eso es mentira. Y la. Esto Roberto, te lo tío. sacas y no, puedo. Si no, no, no. Es que de un ginto te va a sacar a ti. Roberto, Roberto, tío. pero que, que. Que me llame un ladrón y me lo diga. Oja. Roberto, tú sabes que ya para, para.